soy rael y en esta hora les voy a mostrar la forma fácil y sencilla de cómo activar la opción habilitar la opción de programador en windows 10 lo único que vamos a hacer es darle clic aquí en inicio clic izquierdo, vamos a dar clic en la opción que dice configuración luego vamos a dar clic en la opción que dice windows 10 vamos a dar clic allí de la forma más fácil para ingresar y vamos a encontrar la opción que dice aquí para programar Una vez aquí están todas las la, la, la opciones para que ustedes las habiliten, si habilitamos esta opción, damos clic en sí, ya vamos a tener disponible el resto. Entonces ustedes aquí van leyendo conforme a lo que quieran hacer, si activan o desactivan, van leyendo y aquí van a clic en la opción que necesiten habilitar y allí mismo van a enterarse para qué sirve. En mi caso, como no necesito de ello, la deshabilito. Pero eso no es todo, lo que les quiero mostrar en sí en sí, en qué debería o sea así se debería llamar esta opción que les voy a mostrar ya que ustedes desde acá pueden controlar el sistema operativo a su antojo lo único que vamos a hacer es darle clic derecho aquí en inicio ejecutar y vamos a escribir aquí g pedir punto msc damos clic en enter y se los dejo en la descripción del tutorial, el comando para que copien y peguen, y peguen. Y aquí en esta opción nosotros podemos hacer una cantidad de cosas impresionantes, tanto aquí como en esta de aquí. Por lo general yo siempre uso esta de acá, uso esta opción de acá, que es la más adecuada para, para pues se adapta más a, mi, a mis necesidades. Entonces ustedes aquí pueden configurar todo lo que quieran, ocultar una página, un programa, todo lo que quieran. Y esta opción se debería llamar para programadores, pero... Microsoft no la llama así, entonces lo llama es como eh, editor de directivas de grupo local, entonces no hay problema. Pero a mí me gusta mucho esta porque acá controla el sistema operativo sin ningún inconveniente, entonces es muy importante que manejen esto, por lo que esto les servirá a solucionar muchos problemas en el sistema operativo. Entonces eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y si tienen otro... Si tienen, otra, si tienen otra inquietud, me la pueden hacer saber en la descripción de este contenido y les estaré creando el tutorial. Hasta la próxima y chao.